hola qué tal queridos amigos feliz jueves santo para todos hemos iniciado vamos a dar inicio al gran triduo pascual que son tres días pasión muerte y resurrección celebramos el acontecimiento central de nuestra fe estos tres días vamos a tener una sola celebración eh, ustedes lo van a mirar cuando tengamos nuestra celebración la celebración de la cena del Señor va a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y al final no va a haber bendición mañana viernes vamos a iniciar sin santiguarnos y vamos a terminar sin bendición y el sábado santo la gran vigilia pascual iniciarán en el nombre del Padre y recibiremos la gran bendición mis queridos hermanos la gran bendición de Pascua estas, estos tres momentos configurados como un solo gran momento de la celebración anual de nuestra Pascua, mis queridos hermanos. Hoy vamos a conmemorar en la celebración la institución de la Eucaristía, la institución del orden sagrado y el mandato del amor. Tres acontecimientos de nuestra fe que conmemoramos el día de hoy tendremos el gesto del lavatorio de los pies, que nos va a recordar ese mandato del amor. Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Y lo que Jesús nos dice en varias oportunidades en la palabra, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Bueno, mis queridos hermanos, así que los invito para que con mucha piedad, devoción, con mucha fe, celebremos este triduo pascual que estamos iniciando el día de hoy. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15 se acercaba la fiesta de Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y habiendo amado a sus discípulos que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras, cenaba, mientras cenaban, cuando ya Judas, el hijo de Simón Iscariote, inducido por el diablo, había decidido en su corazón traicionarlo. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas y que habiendo venido a Dios, de Dios, a Dios volvía, se levantó de la mesa Se quitó el manto y se puso una toalla alrededor de la cintura Enseguida echó agua en una palangana Y empezó a lavarle los pies a los discípulos Y a secárselos con una toalla Cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo Señor, ¿vas tú a lavarme a mí los pies? Jesús le respondió Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora Pero después lo entenderás Pedro le contestó No me lavarás los pies jamás Jesús le dijo Si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo entonces Simón Pedro, entonces lávame todo No solamente los pies sino las manos y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies Ya está todo limpio Y ustedes ya están limpios Aunque no todos Él sabía quién era el que lo iba a traicionar Por eso dijo, no todos están limpios Cuando terminó de lavarle los pies Se puso otra vez el manto y volvió a la mesa Entonces dijo ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor Y con razón pues lo soy por tanto, si yo que soy el Señor y Maestro Les lavo los pies También ustedes deben lavarse los pies Unos a otros Les di ejemplo para que hagan lo mismo Que yo hice con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En esta escena de, de la cena San Juan resalta el mandato del amor El gesto de lavar los pies En el Evangelio de San Juan Tendremos todo el capítulo 6 Que lo iremos a meditar ahora En el tiempo de Pascua en el que meditamos la institución de la Eucaristía, Cristo, Pan de Vida Eterna. Aprendamos de Jesús, mis queridos hermanos, que hoy nos da ejemplo de servicio, que mañana de sacrificio y el sábado de resurrección de vida, de vida eterna. El Señor nos llene de su gracia de su luz para que podamos vivir este tiempo pascual, este trigo pascual en la Santa Presencia. Recuerden, mis queridos hermanos, disponerse en su cuerpo y en su alma para la celebración de la Pascua. Un feliz día para todos.